Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China Y vamos a comprar un poco de fruta Porque me preguntaban sobre los precios Entonces, ya que estamos en una frutería Vamos a comprar Vamos Vamos a comprar un poco de fruta Aquí en Shanghai Bueno, estamos de hecho aquí en la zona de Feng Shian, Cerca de la playa Y en muchos lugares Normalmente encuentras frutas de este tipo de de tienditas, imagínate. Ah, ya, Juan Entonces, aquí compramos, eh, pues cosas normalmente, nada más que los precios de las frutas aquí en Shanghái. En China en general, sí están un poco caros. De hecho, a ver, ¿did you buy something? Yeah. A ver, mira, vamos a ver. Yeah. ¿Qué compraste? Tú, Apple. Tú, Apple. Una banana. Sí, sí, sí. A ver, dos manzanas y un plátano. ¿Cuánto es eso? Bueno, ok. Ah, bueno, lo que pasa es que vean, si, si escaneamos este código rojo nos va a dar un poquito de descuento. Y este es el normal y este es el WeChat. Entonces vas a pagar... ¿Cuánto es eso que vas a pagar? 6 RMB. Ok, vas a pagar 6 yuanes. A ver. Ah, y vean, le salió por ciento 10 centavos, o sea, 5.9 yuanes. 5.9? Ajá, ¿verdad? Ah, ok. Le pone 6 primero y luego ya son 5.90. Buena, muchacho. Hey, my password, no? <risa> Lo que pasa es que siempre que. Ah, vean, y ahí están otras personas haciendo igual. Lo que pasa es que siempre que veas un sobrecito rojo, eh, eso es para que primero te den un poco de descuento. Normalmente es en Alipay, nada más. En WeChat creo que no hay. What else? algo más? Eh, vean, por ejemplo. Sí. Hey, see this one eight the whole box. A ver, en esa bolsita de ahí ahí dice 8 yuanes por la piña. And this one the whole thing Ah, y esta completa 9 yuanes. Bueno, y eh, si sí hay muchas. Ven, aquí está. Ese es 10, ¿no? For one, for for, kilo. Mira, este cuesta 10 yuanes por medio kilo. Y este de ahí cuesta 6.8 por medio kilo, que le llaman itching. Y ese de allá 5.8. Miren, ahí están las piñas, pero completas. Y de hecho, en muchas fruterías. Veíamos que... Bueno, algunas de ellas venden un poco de aguacate. Pero el aguacate está un poco más caro, está como en unos 10 11 yuanes. Ah, ¿le ese de ahí? ¿Cosa? Es ¿Durian? No. Jackfruit. Jackfruit o Durian, no sé Pero ven el tamaño de ese está es enorme. Está súper grande. Bueno, ¿Se pues dan cuenta del tamaño? Voy a poner ahí mi pie. Ven, ahí está Un poquito grande, ¿no? Y ven, ahí venden la caña Así directa para que tú la... This is the... The cane, ¿no? Y de hecho es así como Muy típico también que aquí cuando compras La caña, directo te la Te la ponen así como para llevar Y vean, estos Materiales Por si compras la piña, ya te la y este precio está 2.98, o sea, casi 3 yuanes por Ichin. Casi todo acá lo llaman como I ching. Iching es medio kilo. ¿Ese perrito qué? El perrito de la señal, así se sí, dio cuenta que la estamos filmando. ¿va? Y ven, ahí yo creo que está esperando. Bueno, aparte siempre van a haber personas así con la, con la pijama completa. Eh, como que no les importa mucho. Y ahí andan por la por las ciudades, caminando sí porque es como muy local el rollo aquí en, en Feng donde estamos entonces todo el mundo sale de sus casas muy relax no sé no les corre la vida vean ese cochecito de EV car bueno, de que estamos en otro tema, pero estos son los, co los coches eléctricos por ahí les hice un video hace, hace no mucho tiempo acerca de los carros eléctricos y vean, este ya lo sacas con la aplicación y ya está. Bueno, pues nada, así es por aquí la vida en Shahai. Y nos vemos a la próxima.